No os comáis la cabeza con el tema de las inversiones, criptomonedas, bolsa. Eh, yo sé que hay muchos compañeros que ante la falta de idea, la desesperación o una mala situación, rápidamente echan mano de un montón de contenidos que hay en YouTube, en diferentes redes sociales, para eh, hacerse rico muy rápidamente, con un montón de... Eh, todos temas de, de inversiones que, que se pueden hacer con, sobre todo con criptomonedas y con este, herramientas de, financieras de todo tipo. ¿Cuál es mi recomendación? Es muy tentador, hay mucho, mucho gurú, mucho vende humo diciendo muchas cosas por ahí, pero eh, puede ser un gran error y puedes perderlo todo. El primer concepto que tienes que saber es que antes de pensar en invertir, tienes que pensar en lo que se llama la generación de capital, la generación de dinero. No puedes pensar en invertir si primero no tienes asegurada tu generación de capital o generación de dinero. Por lo tanto, tu foco, tu foco eh, primero, tiene que estar eh, dos pasos antes de pensar en invertir. Y es, uno, el ahorro para tener, digamos, unos meses eh, de, de, de salvedad si te, si te pasa cualquier cosa. Y dos, la generación constante y segura de, de capital normalmente con tu trabajo por lo tanto tu primera obsesión tiene que ser enfocarte en tu trabajo y en poner en marcha tu máquina de generar dinero a través de, de lo que es tu, tu trabajo diario y ya después sí, eh, ya con el, con el ahorro asegurado y tu máquina de hacer dinero personal que es tu trabajo funcionando recién ahí sí te puedes plantear estudiar alguna herramienta financiera para proteger tu capital o para multiplicarlo x veces pero nunca saltar directamente con unos pocos dólares euros o pesos que tengas por allí eh, de ahorro a la, a la parte de inversiones esto es muy importante tenerlo y saberlo así que nada más por hoy espero haberles ayudado y será hasta el próximo vídeo